Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Eh, mire, nosotros, usted y yo, podemos estar enfermos, enfermos desde el punto de vista psicológico, y nuestra enfermedad, que puede ser una psicosis, una neurosis, un trastorno límite, eh, un simplemente una simple dificultad más o menos grave, eh, aunque no llegue a ser una enfermedad, eh, tiene una historia, no surge porque sí, Nada surge porque sí, todo surge por algo. Uno ha podido vivir en una, en una familia muy enferma, también muy sana, pero también muy enferma. Y eso, indudablemente, produce en nosotros una enfermedad que puede ser, como le digo, una psicosis, una neurosis, un trastorno límite. ¿Eh? Pero, amigos, la sociedad, como conjunto de individuos, ¿eh? también puede estar enferma. La sociedad, la cultura que ha creado esa sociedad, puede estar enferma. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, fíjese, los seres humanos, en el proceso evolutivo, debido a un desarrollo cerebral mayor que el de los animales, a un nivel neurológico mucho mayor, ¿eh? hemos podido crear una mente y hemos podido crear con esa mente una cultura, una cultura. Eh, fíjese ustedes que el, el, el hombre en su evolución pasa de ser un nómada ...que iba de acá para allá, de acá para allá... imagínense usted hace 20.000 años... Un, ...un grupo... ...un grupo de, de, de hombres y mujeres... ...yendo de acá para allá... ...imagínese usted, hay algunas películas por ahí... ...muy, muy bonitas hechas sobre esto... Es, es, es, ...esos hombres... ...fueron evolucionando... ¿eh? se hicieron sedentarios... ...crearon la agricultura... ...crearon la ganadería... ...crearon el comercio... ...crearon las ciudades... Crearon instituciones, relaciones, crearon la política, crearon la economía, crearon el derecho, crearon leyes, crearon la religión. O sea, se formó una cultura. ¿Qué es una cultura? Una cultura es un montón de elementos que tiene un grupo de seres humanos a través de los cuales regula... ...su funcionamiento individual y social. Y social en un sentido muy diverso... ...por ejemplo, la jurisprudencia, la educación... ...las relaciones de, de, de propiedad... Eh, ...las relaciones económicas, las relaciones comerciales... ...las relaciones eh, matrimoniales, sexuales... ...todo tipo de esto, regula. Y, por tanto, podemos formar sociedades. Y las sociedades se regulan por una cultura. Es decir... ...por todas aquellas ideas, sentimientos, deseos, proyectos... Eh, ...que los seres humanos, cuando viven en un determinado territorio... ...y, y en relación estrecha, eh, tienen. Y eso, señores, puede estar enfermo. Es que es muy sencillo. Es muy sencillo entender que una sociedad puede estar enferma. Caramba. Las ideas que creamos entre todos y que regulan la sociedad pueden estar tan enfermas como las ideas y los sentimientos que puede tener un individuo solo. Entonces, amigos, eh, ¿puede estar la sociedad loca? Evidentemente que puede estar loca. Evidentemente que puede estar loca. Porque, en principio... Eh, aquellas ideas que creamos pueden estar viciadas de elementos locos ya. Por ejemplo, vamos a imaginar, imaginemos varios ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, un, eh, una, un grupo de gente que ya ha pasado de nómada a sedentario y que vive en un determinado territorio más o menos grande. I imaginemos, por ejemplo, que... ...hay ganado, han cogido animales salvajes, los han domesticado... ...y los tienen allí en rediles, etcétera... ...pero imaginen ustedes que uno de esos señores que vive en ese grupo... Eh, ...es un salvaje, es un bestia... ...y que y que amedranta a todos los demás... ...y entonces él, como amedranta a todos los demás y los amenaza de muerte... ...e incluso los mata, pues ha podido reunir un gran rebaño en un gran redil... ...y tiene mucha posesión de, por ejemplo, de ovejas... Por ejemplo, imaginemos, ¿sí? y entonces resulta que ese señor que tiene muchas ovejas y otro que tiene muy pocas, el señor que tiene muchas, pues se puede permitir el lujo de comerciar con los demás para que le compren ovejas y las vende caras y las vende por otros productos o por dinero, suponiendo que ya se haya creado la moneda o algún tipo de moneda, etcétera. Fíjense ustedes cómo ya la relación de un señor que por su violencia, tiene un gran rebaño y otro que no tiene casi nada, Ella es una relación que produce locura, porque el señor, que tiene mucho, se siente el, el dueño del mundo, se siente maravilloso y se siente poderoso, y el otro, ¿qué pasa?, el otro que no tiene nada y que tiene que estar al servicio de ese, como su jornalero, siente hacia él una rabia enorme, un odio enorme, una envidia enorme, y si pudiera, lo mataría, y si puede, lo va a matar, con lo cual... Fíjese qué tipo de relación se está creando, qué tipo de ideas, qué tipo de sentimientos se está creando en una sociedad donde hay una desigualdad. Esa desigualdad evidentemente produce unos sentimientos, unos sentimientos que ya no son individuales, son sociales porque y si eso se produce en otro caso, en otro caso, en otro caso, en otro caso, evidentemente ya estamos haciendo que esa sociedad se divida en pobres y ricos, en señores que tienen muchos bienes y señores que tienen poco. y los señores que tienen muchos bienes van a tener eh, interiormente unos sentimientos de poder y de fuerza y de, y de violencia hacia los otros, y los otros van a tener una rabia enorme, una frustración enorme, una envidia enorme, una insolidad... ...una insolidaridad total. Fíjese qué ejemplo más sencillo para entender... ...cómo una sociedad puede estar enferma. Eh, pero fíjese que pongo todavía... más. ...imagínense ustedes que esos señores que han podido tener... ...y que tienen más bienes que los otros... ...que puede ser más territorio, más bienes materiales... ...por ejemplo, eh, que le diré yo? Bosques o... ...o elementos que son necesarios para vivir... ...por ejemplo, eh, cultivos... cultivos ...y que se apoderan de esos bienes por la pura fuerza... ...por la pura fuerza... ...porque se dan cuenta que, que la fuerza bruta produce, produce mucho poder... ...y ese poder puede amedrantar a otros... ...y pueden incluso amenazarles... ...y formar una especie ya de un mini ejército para amedrentar. ...pero imagínense que eso suceda, suceda en un grupo de gente... ...ya es un territorio más grande... Y entonces esos señores que ya tienen mucho poder cogen y dicen, pues ahora vamos a hacer unas leyes. Unas leyes. Y cogen y se reúnen entre todos y hacen unas leyes. Entonces, ley número uno, artículo número uno, todo el mundo tiene derecho a tener todas las propiedades que le la, hagan. Claro, las leyes las, las hacen a su favor. Como ellos tienen mucha propiedad y pueden tener pues hacen las leyes a su favor. Todo el mundo tiene derecho a tener todos los bienes que, que pueda. Que pueda quiere decir que pueda, que pueda con ¿eh? que pueda con la bomba en la mano y con la espada en la mano. Artículo 2. Aquellos que no tengan bienes eh, trabajarán para aquellos que los tengan. Ya tenemos dueños, amos y siervos. ¿eh? Ya tenemos la, los patricios y los plebeyos. Ya tenemos los que tienen y los que no tienen. Fíjense ustedes qué fácil es crear una sociedad enferma, una cultura enferma con leyes enfermas, con mentes enfermas, con relaciones enfermas. Bueno, pues ese es el mundo en el que vivimos. Y tiene una historia. Y eso se ha ido creando poco a poco. Y eso está ahora mismo, ahora mismo, la mayoría de las constituciones del mundo tienen leyes como estas que acabo de decir. ¿Eh? Porque si no, ¿quién tiene los bienes de este mundo? ¿Quién tiene los bienes de este mundo? Unos pocos. ¿Unos pocos tienen? ¿Y cómo hemos llegado a que unos pocos tengan los bienes que nos pertenecen a todos? Porque los bienes de este mundo y que tienen unos pocos, ¿no creen ustedes que son suyos? ¿Pero de qué? ¿De qué son suyos? No, señor. Esos bienes esos bienes los han obtenido a través de la violencia, pero violencia bruta. Espada, muerte, guerras, fratricidas... ...que han sido sucediendo a lo largo de los siglos... ...y ahora estos son los herederos... ...de aquellos y aquellos y de aquellos... ...y por tanto, eh, esto es una historia... ...esto de... Eh, ...usted va a una empresa... ...y está trabajando para un señor que tiene miles de millones... ...y usted le paga un sueldo de mil euros al mes... ...y resulta que, que... trabaja para ese señor... ...y sabe que esos mil euros usted lo necesita... ...para comer usted, para comer sus hijos... ...para tener un pisito... ...y poder eh, tener agua potable... Y resulta que, pasa, que, pasa, que usted se convierte en una persona obediente, en una persona dócil. ¿Por qué? Porque se ha producido una relación de poder entre ese señor y usted absolutamente desequilibrada, absolutamente perversa, y usted teme perderlo todo y que sus hijos coman y tal. Entonces pierde la libertad y se convierte en un esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, fíjese como el carácter social, el carácter de la persona regulado por relaciones sociales puede ser un carácter enfermizo y patológico porque uno tiene todo el poder y se cree que es Dios y otro se cree que es un gusano, que no puede perder todo, algo así, nada más que el otro haga, ¡pum!, usted a la calle. ¿A la calle por qué? Porque a mí me da la gana y usted se va a la calle. Entonces, estos son ejemplos de otros millones de ejemplos de nuestra cultura, de las ideas que tenemos en la cabeza, de las leyes que hemos creado, de las relaciones que tenemos entre las personas, entre las empresas, entre los individuos, entre los grupos sociales, entre las clases sociales. ¿Eh? Entonces, amigos, los seres humanos, como somos capaces de crear... Mire, yo he visto muchos documentales, Usted muchas veces los búfalos y los leones se pelean, ...los búfalos son animales poderosos... ...pesan 700, 800 kilos... ...y van en manada, los leones también... ...pero los leones son muy poderosos... ...los leones, ¿saben ustedes? Han, asedian montones de veces a los búfalos... ...y miran y, y, y estudian estrategias... ...para ver si hay alguno que está débil... ...o que está enfermo o que es pequeño... ...para eh, cazarlo y comérselo... ...los búfalos les ataca... ...y cuando un búfalo pega con sus cuernos... ...a un león lo puede hacer polvo... ...lo puede hacer polvo... ...¿qué pasa? que llevan así miles y miles de años. ¿Y qué? No han creado cultura. Los búfalos no han dicho, ah, como los leones van a venir a atacarnos, vamos a crear un muro, vamos a crear un muro, o vamos a tener conversaciones con ellos para llegar a un acuerdo y no atacarnos mutuamente. ¿Ven ustedes cómo no haces eso? Siempre repiten un comportamiento de ataque y defensa, de ataque y defensa, de ataque y defensa. Dominio del territorio, yo te necesito a ti para vivir y te como, y, y yo te necesito a ti para vivir y te como también. Y entonces, esas no han creado cultura. Los seres humanos, como tenemos un nivel cerebral mucho más elevado, mucho más grande, hemos creado. ¿Qué hemos creado? Hemos podido coger. ...los impulsos, los impulsos que hay dentro de nosotros... ...hemos podido llevarlos a la mente y hemos podido pensar qué hacer con los... Impulsos. ...es decir, imagínense que yo te... el impulso de la comida, el impulso de comer... ...yo necesito comer, pero llevo, digo, llevo ese impulso... ...yo necesito comer, los demás necesitan comer, todos necesitamos... ...entonces hay un listo, un listorro que dice... ...amigo, como todos necesitan comer, si yo me apodero de todo lo que tiene que ver con la comida los tendré a todos a mi servicio, y entonces utiliza el nivel cerebral y el nivel mental que ha propiciado ese cerebro en la evolución, ¿para qué?, para coger esa idea, es la idea de necesitamos alimentarnos, que es una idea explotarla y hacerse dueño de todo, por ejemplo, del pan, Nadie va a tener trigo. Yo tengo todas las posesiones donde se produce trigo y todo el trigo del mundo. Y yo soy el que tengo todo el pan. Y no te voy a dar a ti pan porque yo lo tengo todo si no te sometes a mí. Fíjese qué fácil es crear una sociedad enferma, basada en el poder, basada en el negocio, basada en el orgullo, basada en la omnipotencia, basada en yo soy más que tú, basada en yo tengo más que tú, basada en yo... Soy importante y tú eres... ¿Por qué soy importante? Porque tengo un montón de cosas que tú no tienes. ¿Y de dónde ha salido eso? De la explotación pura y dura. De utilizar nuestras ideas, la capacidad que tenemos de crear ideas para el mal. Somos seres ambivalentes. Podemos, las ideas que produce nuestra mente, los deseos, los sentimientos, los propósitos, pueden ser malignos, endemoniados, diabólicos o benignos o maravillosos. Y por eso nos podemos convertir en seres buenos o en seres malos. Y entonces, en esa sociedad, nacemos en una sociedad con todas esas desigualdades que producen tanta desigualdad en, en, con diferentes países. ¿Y qué pasa? Pues que los seres humanos, que nacemos con una estructura, que nacemos con algo que tenemos una naturaleza ya cuando nacemos, todo eso de fuera viene hacia nosotros y perturba aquello que somos, y viene hacia nosotros y produce en la relación con lo que nosotros somos y lo que eso es, produce patología, y ya nos convertimos en seres con una patología social, no solamente individual, sino social, porque estamos, porque toda esa sociedad construida así saca de nosotros lo peor de nosotros mismos, violencia, rabia, frustración, deseo de darle una patada en las espinillas a este, deseo de ser más que él, deseo de quitarle lo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, producimos una cultura enferma, violenta, de desigualdad, de todo eso, Creo que queda muy claro, señores, ante ustedes, cómo una cultura puede estar enferma. Y si la cultura está enferma y nosotros estamos dentro de esa cultura y respiramos y mamamos y comemos y respiramos de esa cultura, estamos enfermos también. Queramos o no queramos, estamos enfermos. Queramos o no queramos, muchas de las cosas que hay en nuestra mente son ideas, sentimientos, deseos, propósitos, proyectos enfermos. Y eso en el, incluso en el mejor de los casos. Entonces, la libertad, por ejemplo, alguien, alguien en un topio dice, yo soy muy libre. Tú lo que eres un mamón, si dices eso, yo soy muy libre. Mientras no creemos una sociedad libre, tú nunca serás libre. Tendrás, a lo mejor, si funciona mejor que este otro, tendrán una cierta libertad. Pero tú estás dentro de esa sociedad. Y esa sociedad que no es libre porque la libertad es otra cosa. La libertad no es la libertad de hacer el mal. La libertad es la libertad de elegir entre el bien. Entonces, tú estarás también enfermo. Por tanto, amigos, usted y yo, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que crear? Tenemos que crear una sociedad que no esté enferma. Y podemos crearla. Sí que podemos crearla. Pero para poder crear una sociedad que no esté enferma, usted y yo tenemos que analizar... ...destripar de cómo está formada la sociedad, cómo está formada en este momento esta sociedad. Esta es una sociedad neoliberal. La de hace eh, cuatro siglos o cinco era la sociedad dominada por la nobleza... ...era la sociedad de los nobles, de los reyes, de los aristócratas y el pueblo que se moría de hambre, así de claro. Ahora vivimos en otra estructura... Pero eso, esta estructura nos creemos, nos creemos a veces que hemos llegado ya a un nivel de cultura que el, lo más de lo más. No hombre, no. ¿Cómo va a ser lo más de lo más si hay millones de personas que viven en una absoluta desigualdad? ¿Cómo va a ser lo más de lo más cuando hay desigualdades tan fraglantes y tan clarísimas por todas partes? ¿Cómo va a ser eso? Podemos crear una cultura diferente, sí, pero para eso usted y yo tenemos que tener una mente crítica. Y no hace falta recurrir a, a, a sociedades que han fracasado, no. Si podemos crear sociedades nuevas con nuestra mente, poniendo a pensar nuestra mente, poniendo a pensar sanamente nuestra mente individual y entre todos y decir, a ver, ¿qué sociedad tenemos que crear? ¿Qué sociedad tiene que...? Una sociedad tiene que ser fraternal, tiene que ser solidaria, tiene que estar repartido el placer y el trabajo. ...el placer y el trabajo que tiene que estar repartido... ...actualmente hay una desigualdad... ...muchos tienen mucho trabajo, mucho y poco placer... Y todos ...tienen mucho placer, mucho placer y ningún trabajo... ...señores, hombre, ya está bien, ¿no? ¿Y usted qué quiere, que cabe todo este campo... ...y usted está mirándome y tomándose una cerveza... ...mientras yo le cabo el campo... ...y usted, claro, tiene mucho placer... ...y yo acabo con la columna hecha polvo... ...no, hombre, no, usted se va a poner a acabar el campo como yo... ...y usted cava la mitad y yo cago la mitad... ...y nos tomamos la cerveza entre los dos... Eso es, eso es justicia. Justicia es eso. Justicia no es que usted esté tomando solidaria yo le acabo el campo, y usted me dice después, bueno, a cambio de que me ha acabado el campo le doy cinco euros. Y usted, y usted, y fíjese hasta qué grado han llegado las cosas, que al que le dan de cinco euros y ya tiene y ya tiene mentalidad de, de esclavo, tiene que sentirse agradecido a aquel que le da los cinco euros, cuando en realidad lo, lo que tenía que darle es una patada en cierto lugar y decirle, ¿pero usted qué coño se ha creído? me va, ¿qué me está tratando de mí? ¿como imbécil? esa es la mentalidad que tenemos que crear pero como ya nos hemos creado mentalidad de esclavo, estamos acostumbrados a que nos dominen, a que nos puteen a sentirnos a sentir esa, igual, esa igualdad como una cosa que respiramos y a pensar que si nos movemos enseguida nos van a dar el palo y no, y si no, y si no pues la cárcel, para ¿quién, ¿quién cree usted que ha inventado las cárceles? ¿los pobres? no, hombre, no no, hombre, no, hombre, no, los ricos. ¿Quién cree usted que ha inventado los ejércitos, los pobres? No, hombre, no, los ricos. Los ejércitos son para los ricos. ¿Por qué? Porque siempre los ejércitos intervienen, interviene cuando eh, los pobres se rebelan contra los ricos. Y entonces, claro, viene en última instancia, viene el ejército. Sí, ahora ya lo hemos subizado, suavizado todo mucho. Ahora decimos que tenemos ejércitos democráticos, de, democráticos que están al servicio del pueblo. Bueno generalmente todo son frases bonitas, frases bonitas de una sociedad que lo camufla todo y que lo tergiversa todo y que lo, ¿cómo diría?, lo ensucia todo, el lenguaje está ensuciado. Ahora ya se utiliza la palabra solidaridad para vender comida para los, para las palomas o para los cerdos y se utiliza la palabra fraternidad para, para hacer un botellón. Vamos a confraternizar y nos bebemos aquí 20 litros de cerveza... ...y molestamos a todos los vecinos del barrio... ...y les fastidiamos esta noche... ...y que no duerma en toda la noche... ...y que se fastidie. Entonces, amigos... ...podemos crear... ...una sociedad sana... ...podemos crear una cultura sana... ...podemos crear una, so una cultura... ...que no nos vuelva locos... ...locos... ...porque tenemos... ...un alto grado de locura... ...en nuestra mente. Usted y yo... Usted y yo, y yo, un alto grado de luz y muchas veces no nos enteramos. Bueno, pues nada, gracias, utilicen el blog para cambiarse y cambiar el mundo. Y sean ustedes un poco inteligentes, déjense ya de tener mentalidad de esclavo, déjense de ser unos idiotas que se conforman, con repetir ideas de esclavos y repetirlas, y llevarse de repetirlas y realizarlas y tener relaciones de ese tipo, se lo creen. Conviértase en seres inteligentes, hombre, ya está bien. Que tengan un buen día.